Hola, Michelle. ¿Qué onda? Ahí andamos. Estaba viendo que era rara. Bien. Sí. ¿En, ¿En dónde andas? Aquí en Nueva York, York. por ahorita. Muy bien. bien. Viendo cómo se van a poner las elecciones. <risa> todo, todo un tema. Uh, no puedo, no puedo. Sí, no, no. Podemos echar la hora completa de eso, güey. <risa> sí, pero... Pero, este... Pero si sí, va a salir tanto tiempo, ¿no? Que se conecten, déjame agarrar un vaso con agua mientras, ¿no? Claro. Más bien, te siento Sí, yo igual ando con un chai. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá? Pues en general bien, todavía adaptándonos. Como no sabemos a qué hay que adaptarse... Pues es como que un proceso constante sin fin. Sí, claro. Y pues tratando con la incertidumbre lo mejor que se puede. Porque, pues no sé, cuando empezó, pues no sabían muchas cosas, ¿no? Ni, ni cuánto iba a durar, ni qué tanto impacto iba a tener. Entonces, pues todas las decisiones que se tomaron, pues eran con muchísima incertidumbre. Y pues ya posterior y pues como decir, no, pues aquí fue como que muy poco cauta esta decisión no esta fue demasiado cauta, pero pues, y, y todavía tenemos que manejar con esas incertidumbres, ¿no? Entonces, eh, pues es, es, estamos con, con ese reto constante. Pero sí. pues en estos meses creo que ya mucha gente ha empezado pues, aterrizar distintas ideas de, de cómo vamos a salir de esta que, pues, no va a ser algo rápido, ¿no? ¿no? No va a ser de que, pues, llega la vacuna y en tres meses ya vamos a estar viviendo como, como estábamos. Muchos hábitos, pues, van a cambiar de alguna manera. Y, pues, muchos de esos tienen que ver con la manera en la que trabajamos, ¿no? Eh, bueno, para empezar, hay muchos trabajos que no se pueden hacer de manera remota. Entonces, pues los trabajos esenciales siguieron como siempre, pues, no sé, en distintas plantas donde pues, la gente necesita estar ahí. Uh -huh. Y, pues, lo que cambió fueron las medidas de higiene y, y cómo, con, cómo detectar brotes, ¿no? Pero, pues, muchas de las industrias creativas, pues por lo menos en mi caso, la, pasar a, a trabajo remoto y tener conferencias remotas en lugar de tener conferencias académicas por todo el mundo, eh, pues fue casi inmediato. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué diferencias hay? Eh, ¿Vamos a regresar a, a como estábamos antes o vamos a aprovechar, eh, pues que ya nos dimos cuenta de que sí se pueden hacer muchas cosas de manera remota? Eh, y, pues, esto reduce costos de movilidad tanto en commuting en una sola ciudad como, eh, pues, volar y, pues, no sé, cruzar el océano para dar una charla en un congreso en una hora cuando, pues, ahora lo, lo podemos hacer de manera remota. Bueno, la eh, verdad, bueno, antes que nada, pues, ya, digo, ya, ya, ya nos arrancamos. Gracias, Carlitos, que, que me sí. invitaste a, a participar aquí contigo. Siempre un placer y hace mucho que no platicábamos, ¿no? También padre ver a toda la gente que has que has invitado, que espero que luego tengas como un, una manera de tener como un documento de todas estas pláticas que tal vez pueda acabar en un libro o algo, ¿no? Que está interesante <risa> también. Eh, y bueno, a ver, digo, ya entrando como, como de lleno al asunto, creo que, lo, creo que las cosas más importantes es, primero, entender dónde está parado cada quien, ¿no? O sea, de los que podemos quedarnos en casa, que tenemos algún oficio que lo podemos hacer de casa, entender primero que es un privilegio, ¿no? Y es una... Uh -huh una cuestión donde si yo tengo ese privilegio de poder estar acá, ¿cómo puedo también apoyar a los que no pueden quedarse en casa? ¿no? O sea, ese, ese eh, pues, ha sido una constante en mi cabeza desde que empezó esto, porque digo, no se trata solamente de mi oficio, no se trata de si algo va a pasar, que no queremos que esto regrese a la normalidad o a la normalidad que ya conocíamos, tiene que empezar a haber un cambio desde uno, desde, desde tu persona, desde tu interacción con el mundo, tu interacción este, tu entendimiento del otro, ¿no? Y la persona que, que que hoy ha fallecido por el coronavirus, que entonces no se envale, ¿no? Si hay, si algo está pasando que va a permitir una oportunidad de cambio relevante en la forma en la que vivimos, honrar estas muertes desde el reconocimiento del otro. Entonces, si yo no soy una persona que está expuesta en mi día a día porque puedo trabajar desde mi casa, ¿qué hago como humano antes del oficio para poder uh -huh. apoyar, unirme, eh, entender que si no es una responsabilidad de todos, pues no estamos entendiendo esa posibilidad de nueva normalidad, ¿no? O sea, este, y vamos a acabar cayendo a lo mismo exactamente, sin ni siquiera cuestionarlo. Porque como bien dices, eh, el, los que hemos estado en casa, lo remoto lo puede... O sea, lo único que reafirmamos es que podemos hacerlo remoto al 100%. Antes teníamos la duda cuánto porcentaje podías hacerlo remoto y cuánto no. Hoy podrías al 100%, aunque sí extrañas las juntas en persona, aunque extrañas el contacto y la energía eh, y, el, y el, el accidente, ¿no? Que, que a veces le explico a mi hija que era como, el, como eh, cuando toca la campana del recreo entre clase y clase, ¿no? Entre, entre esa formalidad de una clase y la otra clase, esos momentos de juego para mí son valiosísimos que hacen que, que te nutras la otra parte. Entonces, eh, yo creo que... que totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, que no solamente podemos hacerlo este, en, una, en un gran porcentaje, pero nos da la posibilidad de ya no todo mundo al mismo tiempo salir a un transporte público o un transporte privado eh, para moverte de un lugar a otro. No eh, han habido pláticas interesantísimas que yo ya lo cuestionaba en algún momento que era desde el tema de las vacaciones. O sea, por qué todo el mundo vacación en diciembre y luego vacación en verano? Cuando digo es una locura porque los picos de turismo se hacen o sea los costos. Primero altísimos. Llegas a un lugar y, y está horrible porque está saturado de gente. Las sí. industrias dependen de, de, del turismo en esas épocas y lo demás del año sobreviven para sí. poder llegar a la época alta. Entonces, si nos turnáramos hasta dentro de las vacaciones, los turnos de trabajo, siento yo que, que ahí empezarían unos cambios de verdad positivos para lo que viene, donde donde eh, desaturamos un poco la movilidad, desaturamos el encuentro de tantas personas simultáneas, porque pues, la población sigue creciendo, ¿no? Y, o sea, sí. y si ahora sentimos cierta saturación, pues va a estar más complicado a la larga. Entonces, eh, hoy lo ves, digo, ahorita estoy, estoy aquí en Nueva York, pero inclusive en Nueva York ahorita se siente que mucha gente se, se fue de la ciudad, que de repente dijo, sí. ah, pues puedo trabajar a una hora en una cabañita increíble y echarme una plática. Este, no solamente la conectividad, Carlos, pero o se echan una plática de una hora de Zoom y juegan con su hijo en el jardín y luego regresan a otra plática. O sea, ya el traslape como de vida, que ya sabíamos de alguna forma que, que, que estaba todo medio mezclado, ¿no? Que, no era, que no era una cuestión de nueve de a 5, pero pero nunca lo hemos vivido como, como ahorita, ¿no? donde yo estoy acá y mi hija está tomando clases en línea, y, este, y todo se está mezclando de una forma que, que antes no habíamos eh, tenido la oportunidad de vivir. Que, que yo creo que a pesar de, de todo lo que está sucediendo para mí, el, el poder vivir esto con mi hija, que está cumpliendo 16 años este año, eh, verla en su día a día y que ella me vea también en mi día a día, ha sido uh -huh. una cosa increíble, ¿no? Porque pues, de repente nos imaginamos a nuestros hijos en la escuela y les preguntamos, pero no es lo mismo estarlos viendo este, en, en, ahí, ¿no? este sí. y, y cómo compartir hasta el espacio de tú agarras el cuarto, yo me agarro la sala, o tú vete a la azotea, yo me voy a la calle. Eh, pero bueno, ya me ya me adelanté a muchas cosas que yo creo que vamos a estar platicando, Carlos. Perdón, échale. Sí, sí que digamos, podemos ver estos dos extremos, ¿no? De, de que pues regresemos exactamente o, o casi exactamente igual y pues digamos, vamos a la escuela vamos al trabajo, y pues hay esta separación entre el, el espacio habitación y el espacio laboral académico, eh, y pues como mencionas, lo que hemos vivido es que estas distinciones han desaparecido con el trabajo remoto, con el estudio remoto, eh, y, y pues esto tiene distintas ventajas y desventajas, ¿no? de, de las desventajas también está que, pues, no necesariamente todos tienen eh, pues un espacio adecuado en su, en su departamento, en su casa, pues sí, para pues. que todos los miembros de la familia estén trabajando, estudiando de manera remota al mismo tiempo, ¿no? Eh, es, es, es un reto. Y, y, pero, pero a final de cuentas no es necesario como que irnos a cualquiera de estos extremos, sino más bien que... Eh, punto intermedio sería el más apropiado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, la gente que iba cinco o seis días a la semana a trabajar a un corporativo, se echa el tráfico de ida, el tráfico de regreso, eh, juntas, todo el tiempo, pues, como que su, su vida está dictada por, <ríe> por esas fuerzas oscuras, ¿no? Eh, ¿Y y, y no solamente en la parte, perdón que te interrumpa, pero no solamente sí. en la parte, Carlos, de, de, de del mismo lugar. O sea, sí. esto de alguna forma abrió la posibilidad de contratar a cualquier persona en cualquier uh -huh. parte del mundo sin una visa de trabajo. Sí. Hay temas interesantes de, de un tema global, ¿no? Sí. Donde muchas empresas de repente dijeron, pues ya no necesito traerte a vivir a mi país. O sea, uh -huh. si si vas a freelancear, lo podemos hacer ya remota, ¿no? Eh, yo creo que un tema importantísimo a reflexionar, primero, sería la casa habitación. O sea, yo creo que nunca había empezado tanto el concepto de qué es una casa y, y qué guardo, qué albergo en esta casa, que no solamente protejo a mi familia de intemperie y tengo una seguridad porque a lo mejor compré la casa o la estoy pagando, o, o, o sea, igual y simplemente rento y es un tema de temporalidad, pero ¿qué es mi casa? ¿Y qué es lo que he comprado? ¿no? O sea, esos cuadros que están atrás de ti, esos libros, ¿qué representan? ¿Qué significan? ¿Te sirven? ¿No te sirven? Este, ¿Vas a limpiar y tirar? Eh, mucho, digo, yo limpié, finalmente me decís de cajas y cajas que tenía en la casa que, que de verdad tenía años de no limpiar, ¿no? Ahí en México. O sea, este, entonces, esa limpiada de casa y esos espacios, ¿qué, qué representa mi comedor ahora? Mi comedor, si sí. ¿sí es donde comemos o es donde hacemos la tarea. trabajo y todo porque no hay espacio donde hacer Estás sí. con esta junta de, de Zoom o, o la escuela en línea, porque se vuelve una cosa totalmente flexible. Y le doy mayor importancia a eso, sobre todo cuando no puedo salir. En el momento que, que todos vivimos un tema de estar encerrados, eh, híjole, estar en tus cuatro paredes también se volvía... Pues, puede ser tu mejor lugar o puede ser tu calvario, ¿no? tu infierno. Puede ser tu... Este, mucha gente no la pasó bien, ¿no? Y bueno, y los que creo que en medio la pasamos bien, también tuvimos días. Un día estabas optimista y de repente había 40 minutos del día que ya estabas fatalista y ya este, entrando en la depresión y luego te entraba. O sea, pasamos por todas las emociones habidas y por haber, yo creo. Entonces, entender tu casa desde ese punto, ¿qué quieres que sea tu casa? Ese es un buen, un buen punto de partida y en qué cambiaría la casa en, en un futuro, ¿no? ¿Qué, ¿Qué permitiría albergar esa casa? Sí. Y, y, y también es interesante porque las decisiones que los arquitectos tomaron hace décadas, no sé, por ejemplo, los arquitectos soviéticos, que pues tenían todo un plan de que pues los trabajadores pues solo iban a dormir ahí, y las cocinas eran tales porque en las fábricas les iban a dar de comer. Entonces, pues ni siquiera tienen espacio de cocina, es un espacio para ir a dormir. Y si ahora no puedes salir de ese espacio y tienes que cocinar y trabajar y, y todo eso, pues... ¿Dónde lo haces? ¿En el baño o qué? Pero, pero también vuelves a, a la parte que es interesante, a lo mínimo. O sea, ¿para qué quieres sí. de más? O sea, nos dimos cuenta también de un despilfarro, de, de una... O sea, ¿para qué quieres el comedor y el antecomedor? ¿O para qué quieres...? O sea, mejor hagamos que, que vol volver a los espacios prácticos y funcionales, ¿no? Uh -huh. y, y, y, y digo, y si nos vamos un poco más allá, Carlos, también a la parte de... ¿Y puedo recibir gente? ¿Y puedo uh -huh. yo ser...? la persona que en este espacio reciba a alguien y lo invite a la casa con cuidado y desinfectado y demás, pero pueda invitarlo a comer porque es una persona que a lo mejor no puede? O sea, ¿en qué momento nuestra casa deja de pensar solamente en nosotros y en invitar a tu círculo cerradito de amigos y gente conocida a poder ser un lugar donde, donde lo hemos visto en muchas ocasiones? no Inclusive, y en eso siempre me siento orgulloso, que, que, que México es un lugar que, que nos hemos visto en una horizontalidad increíble a partir de, de, de ciertas eh, cosas trágicas, ¿no? como, como fue el sismo y como han sido los sismos y otras cosas que nos ha hecho que como humanidad reaccionemos de una forma donde se siente mucho más solidaridad, mucho más apoyo sin, sin, sin un gobierno y sin una, sin una estructura que rija ciertas cosas porque sale una parte humana que es una parte natural de querer ayudar, donde la gente invitaba gente a comer a su casa o sacaba comida a las calles o o haría una preocupación por el otro que, que desgraciadamente no la ves en el día a día y que desgraciadamente siento que ahí hay una falla gigante en nuestros gobiernos y en gobiernos en todo el mundo, donde la el, el, el mecanismo natural del humano es reaccionar a ayudar. O sea, siempre, uh -huh. siempre pasará, la, mayor, la mayoría de, los, de, los, de las ocasiones, ¿no? Pero en tsunamis, en temblores, en cosas que ves a nivel del mundo, la gente reacciona de una forma que todo mundo quiere ayudar. Un incendio, ahí está la gente donando, está la gente viendo cómo ayuda desde otra parte del mundo. Eh, y lo que a veces nos, nos traba son los sistemas, ¿no? estos sistemas eh, de gobiernos o estructuras políticas que te dicen no, es que así no puedes ayudarlo. vamos a hacer de esta forma. Con... Y, y nunca llega el dinero o no canaliza bien o se tardó mucho tiempo en pasar. Y entonces eh, eh, vemos como, como una parte trágica de la humanidad cuando no, la parte humana ya está. Ahí está, yo estoy seguro que, eh, que cuando volvamos a ver cosas que pasan en el mundo, porque seguirán pasando, la manera de reaccionar es tratar de ayudar. Y México, tenemos una. La calidad de la gente es increíble, increíble, increíble. O sea, estamos en. en, en como estamos por, pues, por temas de, de, pues, de estructuras sociales rotas, por, pues, por 20 mil otros factores que no tienen que ver con, con la señora de las Quesadillas sonriéndote en la esquina y el cuate. O sea, hay una parte como, como bien noble y bien buena, ¿no? Que, que, sí. que tiene que ver con, con la ayuda al otro, con estar para el otro, ¿no? Pues, pues creo que algo que podríamos ver que es, pues no sé, tratar de verle el, el lado positivo al, a toda la pandemia es que es una oportunidad que normalmente no se tiene de hacer un reset. En el sentido de que como fue un, un shock a la manera en la que veníamos viviendo ya, todas las organizaciones y los sistemas políticos, económicos, sociales y demás, como menciona. Y pues a la vez esta interrupción, pues hay la posibilidad de que cuando se vaya reiniciando, pues no sea igual que antes. Y pues la pregunta es, primero, ¿qué es ¿cómo nos gustaría que fuese esa nueva normalidad? Y después, ¿cómo lograrla pues, para que no caigamos en las mismas tendencias que ya traíamos? Sí, lo, lo, sí, pero lo, lo que lo que sería curioso sería en, empezar a entender. Eh, primero, yo he hablado seguido de, de, de diseñar a partir del miedo, Carlos, que, que es para mí es un grave error cuando diseñamos con miedo para protegernos de algo, ¿no? Entonces, porque ves diseños increíbles por ahí, pero de repente estas placas de acrílico, ya todos los Uber, Taxis y demás están protegidos perfecto. Ya todo el mundo tiene 300 máscaras con diseños diferentes que está bien, pero, ¿Pero qué estamos diseñando que no atente contra nuestra libertad? ¿Qué estamos diseñando que más bien proponga soluciones? Que retomemos, por ejemplo, espacios públicos, que me parecen las positivas. ¿no? Ahorita en Nueva York, todas las calles están increíblemente invadidas por restaurantes que salen a comerse los, los cajones de estacionamiento, los parklets, este, eh, gimnasios que toman los parques otra vez, las calles, avenidas, espacios públicos. Eh, cosas que ese me gustaría que se integrara a nuestra nueva normalidad. Sí. Que la normalidad fuera cuánto espacio estamos yendo a los, a los autos, ¿no? En nuestras ciudades, cuánto espacio le queremos seguir dedicando a segundos pisos de periférico, cuántos espacios vamos a transformar a, a parques lineales, cuánta vegetación vamos a integrar en ciudades, cuántos espacios ahora vamos a tener totalmente encerrados, porque a mí me parece como un, también un buen momento de reflexión este tipo de edificaciones donde la gente llega al edificio y desaparece y no la vuelve a ver hasta las 6 de la tarde que sale y se incorpora a la ciudad, a si los edificios tendrían que tener más presencia hacia el exterior, no solamente en plantas bajas, pero empezar a cuestionar cómo se relacionan este, los edificios en un entorno, en una ciudad. Entonces, si la nueva normalidad sigue... Eh, dándole preferencia al vehículo, si la nueva normalidad sigue dándole preferencia a este. Ten, ten mucho miedo, porque yo gobierno te voy a cuidar y ten miedo, porque entonces yo te voy a poner las reglas y tú me cediendo tu libertad y yo me voy agarrando y te voy jalando toda la libertad. Que, o sea, ahí sería un grave error ¿no? donde sí. donde creo que como todo lo que nos ha pasado en la historia eh, es, es dependiendo hacia dónde jalen las fuerzas no y quién tenga más fuerza. Yo creo que nuestra responsabilidad como ciudadanos es seguir proponiendo. Y no solamente desde la parte... Lo he dicho muchas veces. Me choca pensar que solamente podamos tener ideas creativas en la parte de arquitectura o diseño cuando tenemos que diseñar de una parte humana y dar soluciones a una parte, a un problema. no Y, y una de las cosas que, que platicaba el otro día con, con Julio Gaeta, que me parecía interesante, era... Si en el caso de la educación, y tú también tocaste un poco ese tema o, este, o lo íbamos a platicar un poco más hoy, Carlos, pero la educación, a ver, ¿qué pasa con la gente que no puede estar en su casa? ¿Qué pasa con los niños que hay violencia familiar? Con los niños que no tienen acceso a Internet, que tienen que tomar clases por televisión, este pero tampoco pueden responder los niños a, a, a dudas que tienen. Entonces vamos a trazar una, o sea, cuántas generaciones o cuántos grupos de, de niños que tienen la posibilidad y por qué no hay soluciones como poner las televisiones en, en, las, en los, los patios de las escuelas o poner una televisión gigante en el Zócalo o en Chapultepec. ¿Por qué no poner pupitres con distanciamiento donde, donde haya cierto cuidado y control para que no pase nada con esos niños que van a tomar clases al aire libre? Y pueden haber maestros o tutores que, que donen su tiempo para, si algún niño tiene una duda, que levante la mano y se acerque el, el profesor. Con todo el cuidado, ¿no? Pero, pero me es increíble que no se pre presenten más soluciones creativas eh, en una sociedad que somos 100% ingeniosos por necesidad, ¿no? Somos creativos sí. por un sistema eh, que, que nos hemos dado cuenta tiempo tras tiempo que, que obviamente no, no, no funciona y cada vez que hay propuestas sentimos que va, <risa> va, va un poco peor. Eh, donde, donde creo que tendríamos que, que sacar ese ingenio y esa, esa creatividad y de repente... Top, este, proponer más soluciones para, sí, buscar ese cambio, ¿no? Porque yo creo que, que un cambio verdadero, Carlos, vendrá, vendrá de, de, de cambiar instituciones. O sea, o sea, sí la parte educativa y financiera seguro, pero tiene que ver con, con este, para mí, con modelos políticos. Tiene que ver con, con qué son las bases de todo esto que hoy está establecido, con lo cual se toman las decisiones, ¿no? Para poder, este, y mira, y, y creo que ejemplos claros es que cuando eh, de repente la, la iniciativa es de, de un grupo, de repente lo ve el gobierno y lo toma como ¡Ay, esto está buenísimo! Yo me sumo. Ah, bueno, no, no, ya no me importa si el gobierno se suma después de que la idea sí. estaba ahí o el, o el gobierno fue el que tomó la, la iniciativa. Pero hay que seguir proponiendo y hay que seguir. No es una... Esta es una reflexión no solo de un día y también lo platicaba con sí. mi hija hace poco, donde no solo es la reflexión porque está pasando esta pandemia y es como cómo queremos que sea y luego ya sentarnos a descansar a ver cómo va a pasar ante nuestros ojos no como si fuéramos el espectador de la película si no lo seguimos trabajando día a día no va a pasar ese es el trabajo sí. y esa es, esa es la nueva forma de entender que, que que nuestra vida cambió y y si queremos lograr ese camino hacia donde la normalidad sí favorece otra vez al peatón, a un tema de equidad, a, a, a recomponer estructuras sociales fragmentadas, a, a tratar de, de cambiar un poco este, o entender cómo podemos hacer un sistema educativo que entienda valores que hoy son diferentes, ¿no? Porque sí. todos estos valores de educación que tuvimos nos llevaron acá, a esto, donde digo, yo, hoy de qué te sirvió este, toda mucha de esa educación que te dieron cuando ni siquiera puedo otra vez entrar en... en en un tema de empatía con el otro y con una persona que hoy se enfermó hasta una persona que, que hoy falleció a causa de esta enfermedad, ¿no? Que es una tragedia. Sí, que, bueno, hablando sobre todos los cambios que, que se nos vienen y así como hay oportunidades de, de mejorar, eh, pues, la sociedad en general, pues también está el riesgo de que salgamos de la pandemia peor de lo que estábamos eh, Y pues mucha gente lo, lo ha... Eh, mencionado sobre el incremento en las desigualdades que pues ya lo mencionaste en, el, en la educación que pues es obviamente eh, muy difícil para pues familias que pues, son varios niños que están en distintos años pero solo hay un teléfono y pues cómo lo van a compartir para hacer su tarea eh, he visto iniciativas de personas que dicen oigan pues yo doy acceso a internet gratuito, vénganse para acá gente con restaurante o algo así y, y pues digamos como que sí hay mucho labor comunitario, ¿no? Que, que creo que esa es la manera de salir porque muchos de estos problemas son muy particulares. Entonces va a ser muy difícil que un gran programa gubernamental eh, pueda decir, a ver, esto es lo que todos necesitan, sino que es, ay, pues es que yo necesito esto y esto y esto. Entonces pues sí, necesariamente tiene que ser algo comunitario. Y si eh, como en muchas situaciones de, de dificultad, la respuesta comunitaria se aumenta y, pues, digamos, hay apoyo eh, social, pues esperemos que, que pueda continuar más allá de, de, de la pandemia, ¿no? Y, y que, pues, así como hay gente que está donando su tiempo para eh, cuidar de niños, de personas que necesitan ir a trabajar y no tienen con quién dejarlos o algo así, eh, pues que no se termine con, con la pandemia, bueno, eso es lo que seguramente, Carlos, veremos como, como cambios importantes en la normalidad que por lo menos yo sí quiero ver, ¿no? O sea, ¿cuál sería esa nueva normalidad? Pues en donde entendemos que este, si yo puedo voluntariarme a cuidar a los niños de otra persona que tiene que ir a trabajar, ya estoy cambiando yo como persona y estoy apoyado. O sea, ya, ya hay un tema de empatía con el otro. Ya no solamente es yo, yo, yo, yo, yo y lo que yo esté haciendo para mí, ¿no? Que, que, que me parece que, por lo menos en nuestra profesión en arquitectura, Siempre he criticado un poco cuando llega el, el típico desarrollador así de que es que quiero hacer este proyecto a 10 años que va a cambiar esta comunidad y va a ser... Y el cabrón es un hijo de la chingada que ni sí. siquiera saludó al cabrón que barre la calle, ¿no? Entonces dices, ¿cómo crees que vas a cambiar algo pensando con este pensamiento al futuro cuando eres una mala persona? O sea, ni siquiera tienes la capacidad de tener empatía por el cabrón que barrió la calle, que le pisaste las hojas y la, la escoba. este y estás hablando de que tú crees que tu dinero va a arreglar algo. Estás totalmente equivocado, ¿no? Entonces, sí. desde ese aspecto donde vuelvo a decirte cómo hemos cambiado. Y, y te das cuenta cuando la gente tiene esa capacidad humana o no, o, sea, y, o la gente se inventó un personaje que no es, ¿no? Y digo, no hay nada como, primero, la congruencia. Segundo, como darte cuenta que, que no todo se trata de... de, de de lo que, lo que uno está haciendo así totalmente enfocado a... No, se trata de, de poder también tener perspectiva y decir, ¿soy parte del problema o de la solución? ¿Yo soy uno de esos que está generando que suceda esto y que se atore? ¿O puedo yo formar parte de, de esta iniciativa donde a lo mejor, lo que te digo, no quiere decir que, que ahora yo ya me meta en un tema de la educación de por vida, pero digo, oye, pues, sí podemos proponer ideas, y podemos platicar con gente que sean expertos en el tema y podríamos proponer... Este, utilización de espacios públicos y podemos observar, porque si algo para mí este eh, también interesante en este momento es que esto es un laboratorio vivo. Estamos viviendo un laboratorio en tiempo real. Es un experimento social de este donde estamos viendo todo lo que está pasando a nivel salud primero, económico, social, político. O sea, todos los aspectos que se están desmoronando porque... Algo estaba mal, algo hicimos mal que nos, que nos llevó hasta acá. Entonces, eh, desde lo que decíamos, el pago de los médicos, ¿por qué el médico gana cierto dinero y por qué el deportista gana tanto? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo empiezas a balancear lo, lo esencial, no? Este, los campesinos, la, la, de las cosas que, que nos dimos cuenta que también eh, dependíamos porque fue y ha sido una cosa como tremenda el, el, el darnos cuenta que este... Eh, con cuánto realmente podemos vivir, ¿no? ¿Cuánto, o sea, con cuánto podemos y con cuánto, o qué pasaba anteriormente cuando sentíamos que, que había una capacidad este, infinita de recursos que ya nos dimos cuenta que no, no hay una capacidad infinita de recursos, ¿no? Entonces, esa reflexión del cambio y donde, donde yo soy partícipe de, si sí hago lo que hago, pero también puedo entender que puedo apoyar otros grupos de otras uh -huh. gentes, ¿no? Y ser parte de, de, de un cambio colectivo que es, es lo que comentamos hace rato de, de esta como horizontalidad, ¿no? Donde, donde no solamente entiendo mi, mi gremio, sino me preocupa el tema gastronómico y toda la gente, o lo que pasó con, con los amigos cineastas, ¿no? Que de repente con el corte del incentivo es como, no solamente es para los cineastas y los actores, ¿cuánta gente no dependía de que ellos hicieran películas y todo el staff sí. y todo el tema de producción? Que de repente la gente no lo ve y no ve la capacidad de, de afectación que tienen estas como, como, como efectos ¿no? que, que van a ser pues, fuertes y dolorosos, pero, pero también somos muy resilientes. ¿no? Yo, eso lo hemos platicado también tú y yo, Carlos, que, que la resiliencia que tenemos, eh, que la gente me preguntaba, es que ¿cómo veo, ¿cómo veo acá en Estados Unidos comparado con México? A veces lo que me pasa es que... Aquí en Estados Unidos de repente la gente sí depende de un sistema, ¿no? Hay, hay como mucha dependencia de, están acostumbrados a que le, ¿no? les den de comer y el sistema y la salud y todo. Y en México nunca nos creímos del sistema, ¿no? O sea, siempre ha habido como una desconfianza, un tema de, de, de frustración porque nos decepcionaron, nos quedaron mal. Entonces, bien o mal, como que el, el, el mexicano ha salido adelante porque no hay ese sistema, porque no... Te dicen, sí, mañana va a haber luz. Bueno, ya buscaste cómo poner un diablito porque sabes que el cabrón de la luz no va a llegar, ¿no? O, sí. o no te lo van a conectar o, o siempre le buscaremos la vuelta para salir adelante. Que, que por eso es lo, lo mismo. es Este ingenio que tenemos, ¿ahora cómo lo aplicamos a, a que es un ingenio colectivo y un ingenio más para todos? no Sí, pues, digamos, si el gobierno no, no da lo que necesitas, pues nosotros tenemos que, que conseguirlo, ¿no? Eh, y, y tal vez en no solo en Estados Unidos, tal vez en Europa todavía más, que pues lo llaman el, el estado niñera, sí, sí, sí, que, sí. Que, que pues te protege, lo cual tiene sus ventajas, pero pues entonces eso también te hace dependiente y, y frena un poco la creatividad. Y, la y, y, y, y sí, yo, yo me acuerdo de, en pláticas que también he dado fuera de México que decía es que México bajar el pie de la banqueta ya tienes que ser creativo, o sea, ya poner el pie en la calle o sea, cuando, cuando Nina, mi hija, otra vez estaba creciendo, me acuerdo que le decía, Nina, en México, cuando pones el pie en la calle, olvídate que si el semáforo está en verde, aquí vale madres. O sea, puede estar en verde, pero tienes que voltear a la izquierda, voltear a la derecha, para arriba y para abajo, porque no sabes si te va a caer alguien encima, ¿no? O sea, hay un tema de, de híjole, este, alguien viene en sentido contrario, alguien igual chocó, alguien aventó algo por la ventana. Entonces, como que hay que estar en un grado de alerta, de percepción, que es muy diferente a otros lugares donde, donde te dicen que el camión pasa a las 10.03 y pasa a las 10.03, ¿no? Sí. Aquí, aquí ya estás improvisando. Puta, si no llega el camión, agarra el ecobici. Si no agarra el y pedí un raid o me subía un Uber o agarra un taxi. O sea, estás improvisando que, que me gusta porque te hace ser muy, muy, muy creativo, ¿no? Y muy, muy atento, como que nos tienen un estado de alerta eh, que, que canalizándolo de manera positiva creo que sería formidable, ¿no? Y es lo que ves este pues en, en, en todos los lugares en México que a pesar de la pandemia no cerraron y no podían cerrar, porque no había manera que cerraran, porque, porque no, no podían dejar de traer este un ingreso a su casa, de comprar comida para sus hijos, o sea, un tema de supervivencia diferente a los que de repente pudimos quedarnos en, en casa un poco de, este, de tiempo, ¿no? Sí. Sí, pues. También hablando sobre educación y pues, mencionabas empatía, eh, pues muchas veces he platicado con, con distintas personas sobre, no, pues es que en las escuelas no se enseñan las cosas que de, realmente deberían de enseñarse pues, para eh, que una sociedad, un país progrese, ¿no? Pero luego también la pregunta es, ¿quién va a dar esas clases? <ríe> no tenemos la suficiente, los suficientes maestros para que den clases de empatía. Eh, entonces, pues muchas de esas cosas... Eh, si no se pueden dar en la escuela pues se tienen que ofrecer de, de otras maneras afortunadamente pues con la tecnología de la información eh, se puede propagar conocimiento pues de manera masiva y, y casi inmediata sí eh, y también tal vez, tal vez lo que hace falta a veces Carlos es como una una plataforma más amplia de donde poder aventar ideas ¿no? o sea uh -huh. en un mundo donde las redes sociales se convirtieron más en en ataque y críticas y, y este digo y por ahí si no han visto la de la película esta de, de Social Dilemma de Netflix, por favor, veanla, porque digo, y tú que estás metido como en el tema de realidad virtual y otras cosas, vale mucho la pena verlo, ¿no? Y este y hoy de qué se está alimentando nuestras redes sociales y, y, y cómo están vendiendo no solamente nos están vendiendo a nosotros, sino están vendiendo el, la proyección futura de nosotros, que es esta todavía más duro, ¿no? Eh, pero una, una, lo, que, lo que yo pensaba es como una plataforma de ideas donde, donde la gente pueda proponer, porque no, a, a veces la gente no propone ideas porque se siente que no están capacitados para proponerlas. Me dicen, no, es que yo no soy diseñador o yo no soy sociólogo, yo no soy urbanista. Y de repente digo, es que no es de un sociólogo y un urbanista ni un arquitecto, es, es del sentido común y son ideas que, que creo que cualquier propuesta que mejore lo que hoy tenemos va a funcionar. no este, Por ahí también, no sé, a lo mejor a mí me ha cambiado mucho eh, haber sido papá, que Dios, sin duda me, me cambió muchísimo, pero, pero las conversaciones con mi hija me doy cuenta que quiero pensar que somos la última generación jodida que hubo este en el planeta, porque vienen con otro chip definitivamente, ¿no? Entonces de repente por ahí había pláticas con mi hija de que me decía, oye, pay, ¿por qué no podemos en la escuela, pues, está en una escuela privada en México, este, ¿por qué no, es, no mi escuela privada podría subsidiar cierto porcentaje de niños que no pueden ir a una escuela privada? ¿Y por qué sí si hay estos programas, pero casi siempre son en universidades? y no empiezan en grados más bajos, ¿no? Sí. Bueno, sí hay algunas, pero a ver, proponlo, ¿no? Igual y sí. este, llévatelo tú de tarea y no tienes que ser ninguna este, eminencia en educación para proponerlo. Qué padre que pueda venir de una niña de pues en esa época, este, cuando lo, lo hemos platicado, pues, digo, había, había sido digo, hasta, hasta antes de la pandemia. Pero este, me parece que esa escuchar a, a estas nuevas generaciones hablar, escuchar eh, y ver cómo lo entienden de otra forma que yo digo pues, yo no hablaba de política ni de o sea hasta los no sé si 18 o 20 años en mi casa no este y hoy que tus hijos hablen de no solamente política en tu país pero política en otras partes del mundo y guerras y demás digo pues vienen con otro otro chip que, que me gustaría que, que, que eso se pudiera premiar en educación a todos los niveles no donde sí no, no sí so y, uh -huh. y, y como dices es toda la generación te comparto un caso similar de mi hija dice oye papá y por qué vamos cinco días a la escuela si vamos tan pocas horas, ¿por qué no podemos ir menos días, más horas? Y, y digo, pues es que eso se podría hacer para todos los trabajos. En lugar de cinco días de ocho horas, ve cuatro días de diez horas. Y si todos hacen eso, reduces la, movi la movilidad al 20%. Que, digamos, no, no todos pueden hacer eso, pero, eh, digamos, especialmente con la nueva normalidad, pues las jornadas, ¿por qué tienen que ser de ocho horas cinco días a la semana? podrían ajustarse de distintas maneras. Y, y que ya pasa, ya pasa en ciertos lugares de, de, uh -huh. de oficinas. no O sea, yo siento que este, las oficinas empezaron a cambiar eso, donde te decían, bueno, trabaja más horas y, y el viernes sales temprano. O el viernes no vienes ya y te, tienes un fin de semana largo, donde en lugar de irte el viernes a las 2 de la tarde, que sales al tráfico donde estás saturado, porque nadie, todo el mundo está saliendo ese fin de semana, pues te vas desde el jueves en la noche o el viernes en la mañana. Eh, Tam, pero también, también incluye, o más bien, te, tiene que ver, Carlos, con qué tanta capacidad tenemos de salirnos de nuestra rutina, nuestra como normalidad. A veces, como seres humanos, somos muy cómodos, ¿no? Y de repente decimos, no, no, no, yo no le quiero mover. No, a mí no me digas que me tocan vacaciones este, en, en tal mes porque yo quiero viajar con, con todo mundo en, en, en, en, en, en este, las vacaciones de verano. Eh, y, y requiere de, de apertura cambios. Y la verdad es que hay gente que le da mucho miedo a los cambios. Hay gente que no... No está capacitada que... A ver, para mí ese es un tema primordial. También hasta de educación. ¿Cómo educas a la gente a, a poder ser resilientes? A entender que el cambio es todo el tiempo. Sí. Que si no es una guerra, es una elección. Y si no es una elección, es otra pandemia. Y si no es una pandemia, es una devaluación porque los financieros hicieron... ¿quién sabe? O sea, siempre está pasando algo. Entonces, eh, yo siento que, que, que parte de la nueva normalidad también es esta forma de adaptabilidad, no esta forma de reaccionar que muchos países primermundistas voltean a ver a países tercermundistas a ver cómo le hacemos, porque siempre hemos, de cierta forma, eh, salido adelante por, por esa resiliencia, por ese, ese, ese como, como trabajo constante, ¿no? Pero, para, digo, creo que, es, creo que sí es importante la reflexión de uno mismo, ¿no? Desde... desde de, o sea, yo he cuestionado mucho el tema de la, de la profesión, Carlos, como si es un tema de arquitectura o es más allá, porque, uh -huh. porque si no hay un tema desde el financiamiento de un desarrollo inmobiliario que sea más equitativo, más eh, que le dé más a los demás, ¿quiero ser parte de él o no? Porque para mí ya no tiene que ver con la arquitectura solamente, no tiene que ver con la capacidad del modelo para darle algo a cambio a la sociedad y lo he platicado si ves los proyectos, la Cineteca, el espacio público que acabó generando, el Foro Boca, finalmente, sí, es para la Casa de la Filarmónica, pero tienes un espacio cultural para muchas cosas. Y si está cerrado la escollera, ahí está. Y la, las partes de atrás de las plazas, donde hoy se hacen clases de yoga y, y más clases de, de, de, de bienestar al aire libre, eh, era parte del proyecto. O sea, ¿cómo, ¿cómo buscar que las cosas que hoy se generen puedan cambiar pequeñas estructuras, no? Sí, pues es aplicar pensamiento sistémico, ¿no? Y, y ver cómo lo que haces o lo que eres puede propagarse, pues, de manera positiva o negativa en, en todo lo que te rodea. Y, pues, obviamente, decidir por, por las cosas positivas. Eh, sí. Y, y, y también, no sé, ¿tú, ¿tú identificas alguna tendencia en todos los cambios que, que hemos vivido en los meses recientes? ¿Crees que esto nos lleve a, a algún lugar que podamos identificar ahora o...? ¿O es ahorita simplemente cambio tras cambio tras cambio y quién sabe? No nos vayamos a parar. Bueno, mira, una, una, para mí importantísima, tiene que ver con, con mi relación con el entorno, mi relación con la naturaleza. O sea, parte del problema es si estoy en un lugar encerrado donde no tengo ventanas y ventilación natural, pues es, me siento un poquito más este, eh, en una burbuja como de, no sé qué esté flotando, de partículas, donde si sí abro las ventanas, pues el, la naturaleza y el viento... Me favorece, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, me encantaría pensar que, que esto está generando que nuestra relación con estar afuera, o sea, por ejemplo, ahorita, eh, vuelvo al ejemplo ahorita de Nueva York, porque acá estoy, ¿no? pero eh, las calles están llenas de restaurantes afuera y todo el mundo decía. Ah, eso está padrísimo ahorita, pero deja que pase el verano. Bueno, ya empezó el otoño y empieza a haber más frío y la transformación de esos espacios que eran como de verano ya empiezan con sus plastiquitos alrededor este y te lo apuesto a que van a seguir en, en invierno con ¿Sí? calentadores, donde la gente va a decir, pues yo no sé si me quiero meter en un restaurante donde quién sabe quién entre, cómo entre, que a lo mejor no tenía calentura, pero si sigue el tema de pandemia o me empiezo a apropiar de las calles, empiezo a apropiarme de, digo, y que los países europeos nos llevan más ventaja en esto, no las plazas, los espacios públicos, la utilización inclusive de, de lugares que que hoy empezamos a escuchar, Carlos, que ya se cerraron, donde, donde se dieron cuenta que la calle no solamente eran los espacios de coches, sino de repente la calle no tenía ninguna entrada a ningún edificio de estacionamiento. Pues a la Tiznada la cerramos y se vuelve una calle peatonal y que los coches circulen por otro lado. Eh, ese tipo de tendencias me gusta, eh, las siento como bastante positivas. Eh, me encantaría ver más propuestas como, como en la parte social. O sea, qué está pasando en términos de equidad, que, que haga que no, porque la, la, al final la tragedia es que, que las, las, los, las comunidades más apachuradas en, en, en todos los sentidos tienen menos espacios de esparcimiento, tienen menos este, posibilidad de, de estar al aire libre en otros lugares porque ni siquiera en su propia casa hay espacio, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo haces que exista un tema de, de equidad en ese aspecto? ¿Cómo.? cómo ¿Cómo generas que no solamente es un tema de dar vivienda, sino la vivienda donde, donde hay espacios de esparcimiento, simplemente para que puedan estar o salir? ¿O cómo hacerles llegar este, la, la, digo, la, el cuidado mínimo? ¿no? Eh, y, y sí, muy, estaría muy en contra de estas cosas que estás escuchando, que, que alguien diseñó el nuevo casco para que salgas a la calle. Digo, puta, te cae que queremos ver a gente con cascos en la calle. Este... Me aterra, ¿no? Porque por más que, que, que pueda hacer un diseño muy bien hecho, por ahí digo, ¿sabes cuánto esfuerzo, lana y, y, y tiempo lleva? ¿Cómo, ¿Cómo hacer eso para que te proteja y sea una curita temporal? Y, y no sea más bien, ¿cómo deben de ser nuestros hospitales? Si vuelve a pasar esto, o si esto se, la segunda ola se pone peor, ¿cómo tengo que tener una preparación de desde el personal de salud, el hospital, ¿Las áreas abiertas dentro de los hospitales o, o sea, van a seguir siendo cajones de estacionamiento y van a ser coches que, que voy a tener que quitar para tener estructuras o, o, o lonarias este, donde pueda eh, extender más camas? ¿O cómo reaccionamos? Porque si todo esto no nos hace ser más precavidos y todo esto uh -huh. no nos hace estar más atentos, creo que ya, ya fallamos en la parte hasta personal, ¿no? Sí, que digamos... Después de la pandemia de influenza de h 1 uno en 1 hace 11 años, eh, pues se cambiaron algunas cosas, pero no tantas. Eh, o sea, regresamos a saludar de abrazo y, eh, digamos, eh, no sé qué tanto mejoró el, el hábito de lavarse las manos. Eh, y, digamos, como esta pandemia pues, ha sido mucho más grave, pues hay la posibilidad de que nuestros hábitos cambien. Pero también somos muy olvidadizos y es probable que, pues, tal vez eh, se deje de usar cubrebocas, eh, aunque sea de manera preventiva. No sé, en, en Asia se empezó a usar cubrebocas precisamente después del SARS. Y mucha gente usaba cubrebocas, pues, de manera preventiva. Entonces, pues, yo espero que también, si alguien está enfermo, aunque sea un catarro común, pues, use cubrebocas para no contagiar y... Sí, Digamos, es ese tema, tipo de cambios. Que ese es un tema de conciencia, Carlos, pero, pero mi pregunta sería ¿qué tanto, ¿qué tanto queremos ver un mundo así? Yo uh -huh. no quiero ver un mundo donde todo el mundo esté con tapabocas, yo no quiero ver un mundo donde ya no te tenga que... No, y nos podamos abrazar, como, como nos, nos caracteriza un tema latinoamericano, darnos un fuerte abrazo. Uh -huh. este, donde, donde más bien digo, todo ese dinero invertido en esas máscaras, en ese distanciamiento, en esa como precaución, si lo invirtiéramos en, en doctores y en científicos, ¿no sería un dinero mejor invertido para que ni siquiera hubiera brotes? O sea, para que estuviéramos como adelantados a que pasara otra vez. Uh -huh. Cuando no es que no va a pasar, pero lo que sí creo es que si hubiera, este, si estuvieran mejor pagados todo nuestro departamento este, científico, médico y de salud en general, y nuestras instituciones de salud estuvieran más en coordinación con, con la salud internacional, como se ha platicado en varios momentos, pues yo siento que, que el problema sería otro. Ya no es si nos besamos o no nos besamos. Ya es ya es este vivo con la tranquilidad de que hay un equipo que se encarga de eso. Yo creo que una de las sorpresas más grandes para todos fue cómo puede ser posible que si China ya sabía, se tardó tanto el mundo en reaccionar, ¿no? O sea, cómo, cómo no fue algo inmediato que hubiera una esta organización este un día, global. De sí. De la, pues sí, que pudiera reaccionar de forma más rápida y, sí. y entonces lo vimos como en cámara lenta, ¿no? Este, sí. el efecto dominó donde no está pasando en España, no, pero a, a México no va a llegar, no, ya pasó en Italia, no, aquí todavía no. Y también eh, hubo gente que dijo, oigan, hay que cancelar los vuelos a China. Eh, Dijeron, no, es que el costo va a ser muy alto. Era el costo alto. No, no sí, pero también algo interesante es que nunca hemos detenido una pandemia. Eh, siempre, o sea, todas las pandemias anteriores, desde la peste bubónica hasta la influenza H1N1, ya que son pandemia, pues solitas se, se acaban, ¿no? Y se muere quien se tenga que morir. Eh, y esta es la primera vez que tenemos como que el, la posibilidad de más o menos controlarla. Eh, no sé, Ebola no, no llegó a ser pandemia, porque pues, también hacer ser tan terrible la gente se moría antes de que pudiera contagiar, y, y, y lo mismo SARS y MERS no llegaron a ser pandemias se, se pudieron contener de manera local, pero una vez que ya se propagó, porque se propaga más fácil que otras enfermedades, eh, pues es la primera vez en nuestra historia que estamos teniendo la posibilidad de enfrentar esa situación y no simplemente, pues, modo, y quien se muera, se muere. Entonces, sí estoy de acuerdo que para la próxima pandemia, pues vamos a estar mejor preparados. ¿Qué tanto se nos va a olvidar y, y qué tanto eh, vamos a quitarle el financiamiento a la ciencia para, para que nos prevenga esto? Es, es otra pregunta, ¿no? Pero... Bueno, eh, y, y, y cabe mencionar que soy hijo de este, mi padre, que en paz descanse, era, sí. digo, Premio Nacional de Ciencias, científico, sí. investigador de hígado. Y siempre su queja era esa, ¿no? Que ganaba más un jugador de fútbol, soccer, que lo que podía ganar un, un investigador de algo que podía hacer un cambio a nivel mundial. No, no digo sin sí. a los deportistas, sin, sin quitarle mérito a, este, a algún jugador, pero como que este, la responsabilidad o, la, o, el, o el bien o el impacto que puede tener este, un, un científico en cambiarnos alguna cosa para, para bien es, es, es importantísimo. ¿no? Hoy salió el premio Nobel de de hepatitis C, de medicina. ¿no? De, de, de, sí. de medicina. Entonces, este, yo creo que es importante. Eh, por, ahí, por ahí también creo que estuvo circulando ¿no? un video de todos los cambios de la que hubo a partir de ciertas pandemias, ¿no? que había uh -huh. este, desde los hospitales abiertos, con terrazas, azoteas, para que los pacientes los pudieran sacar y tomaran el sol ciertas horas del día. Este, eh, escuelas que también eran con salones al aire libre o de repente mamparas que se abrían y de repente cambió, ¿no? Cambió por un tema de, de, pues también hay temas de inseguridad, hay temas de, de pues, otras cuestiones que van a ser bastante fuertes que, que, que hay que atender. Como digo, mencionábamos al principio que decíamos, este, cómo podemos hacer que la gente en México que está tomando clases a partir de una televisión, cuando son varios hermanos, este, puedan estar ahí sin tener el tema de violencia familiar, interfamiliar, este, y que puedan realmente eh, cumplir lo que sus actividades y sus cosas, ¿no? Sí. Pues ya para ir cerrando, Michelle, eh, que, quería pues, platicar un poco sobre qué, qué podemos hacer para mantener el ánimo. Eh, digamos, hay tantas dificultades y mucha gente está pasando por momentos muy difíciles. Y pues una sugerencia puede ser pues fijarnos en lo que no podemos perder. ¿no? Porque, digamos, la salud se puede perder, los amigos se pueden perder, el trabajo se puede perder. Pero si nos enfocamos en aquello que no podemos perder pues eso nos puede ayudar a mantener el ánimo, aunque obviamente se dice más fácil de lo que se hace. Pero yo digo que volvemos a lo mismo, Carlos, al tema de, de no perder tu humanidad, tu humanismo, ¿no? O sea, no perder tu sentido de, de seguir pasando por la calle y saludando a la persona que está allá afuera y, y preguntarle cómo está. Simplemente eso. O sea, le cambias la vida a alguien porque pues nadie se preocupa por el otro casi ya. Ya, ya, ya todo se pasa porque está, estamos tan preocupados de nosotros mismos. Y también son pláticas que tengo con mi hija, que le digo: el día que estás muy preocupada por ti, haz, haz algo por alguien y vas a ver que se te olvida tu preocupación, porque estás, estás viendo cómo tú puedes apoyar a alguien más. Desde limpiar tu cajón y sacar ropa y regalársela a una persona que está afuera, que no tiene ni, ni dónde esconderse de la lluvia o del frío, Este donar cosas que tengas que ya no. Ya, o sea, es, es, es servir al otro. Y vuelvo a lo mismo de qué tanto de nuestro día a día lo hacemos como personas, ¿no? O sea, para no tener que decir, claro, yo en mi arquitectura, Carlos, fíjate que mi tema social y mi tema del humanismo, o sea, eso hablará por sí solo cuando los proyectos estén construidos y se verá lo que, acabó, lo que se acabó dando como un resultado, aunque lo tengas como intención, pero tú en tu día a día, ¿qué haces? No? Uh -huh. eh, fuiste de las personas que dejaste que toda tu gente se fuera a trabajar a su casa desde el primer día de la pandemia o los obligaste a ir a trabajar y te valió madres por tu ego porque tenías que, ¿no? O sea, como ciertas cositas que te hacen darte cuenta tu calidad y tu de persona, ¿no? Que yo, yo creo que por lo menos la gente que yo más admiro hoy en, hoy por hoy es gente que tiene una calidad humana excepcional, ¿no? Donde pueden ser más talentosos o menos talentosos. Pero digo, eres congruente, tu trabajo habla de ti de la misma forma que habla tu, tus palabras y tus acciones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que es un increíble momento de reflexión humana, ¿no? donde Nadie dijo que sea fácil, ¿no? O sea, trabajar nuestros diablos y nuestras áreas oscuras de... de puta, este Pues es difícil, ¿no? Cómo, cómo reflexionar en, en, en, en, en cómo ser mejores personas, que eso sí, seguramente, haga un cambio importante para no perder en, en el futuro, ¿no? Sí, pues, un, una eh, cura para la depresión, como dices, es ayudar a los demás. Si, si, si estás como que... En el ciclo de hoy, po pobre de mí, ¿cómo sufro? Eh, pues es difícil salir de ahí, pero pues una manera de eso es, bueno, todos los, todos los que me rodean también están sufriendo. ¿Qué puedo hacer yo para, para ayudar? Y desde estas pláticas, ¿no? ¿Cómo podemos sí. tener un canal abierto donde la gente pueda hablar? Y no es de que, ay, yo no me deprimo. ¡Puta! ¡Claro que me deprimo! Y claro que le sufres. Y claro que ves que, puta, o sea, hay, hay 20 mil condiciones que también te hacen pasarla mal, pero por lo menos platicarla y hablar de, de salud mental, este, hasta todos los demás aspectos, porque creo que es importantísimo. Y jamás, otra vez, hemos tenido tanto acceso a información como hoy con estas redes sociales, pero también jamás lo hemos utilizado tan mal, ¿no? O sea, sí. es un desperdicio de tiempo y de información y de cosas que digo. ¿Cómo filtramos ahora? ¿O cómo bajamos todo este ruido que está pasando para para realmente entender cómo poder estar mejor y empieza con, con este trabajo interior. Por eso por eso si vean ahí, hay, hay un par de películas buenas hoy en día que, que vale la pena que, que, que las vean, ¿no? Pero, pero bueno, creo que ya nos extendimos, sí. Carlitos. No muy sé bien. qué más. Sí, no, pues muchas gracias por, por la charla, Estuvo muy agradable. Eh, y pues si sí, sí, los que la escucharon les interesan más, eh, pueden buscar el hashtag charlas de todo. Eh, ya, ya hemos tenido varias pláticas con, eh, interesantes y, pues, tendremos muchas más. Pero, pues, mientras tanto, muchas gracias, Michelle. Y gracias de, por abrir tu espacio su... y, con, y tu gente, Carlos. Este, y pues, ya, ya estaremos platicando en el futuro qué cosas positivas se quedaron, ¿no? Y cuáles, sí, y cuáles las, se tienen que cambiar. Disfruta, <risa> que cambiar. De, disfruta <risa> las elecciones. <él. risa> no, ya, seguro me voy a México. estaría por allá. Nos vemos en México en unas semanas. Muy bien, sale. Un abrazo.